Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Le veo al director del Instituto de Investigaciones. Quizás quiere presentar usted. Buenas tardes. Eh, no, prefiero que lo haga Marina porque no tengo nada preparado, recién llego. Eh, pero saludo a, a los integrantes, a los participantes y esperamos que sea una reunión como la que promete, una reunión excelente. En realidad quería decir algo yo antes, bienvenidos a todos y todas, eh, gracias por venir, estamos grabando, sepan que estamos grabando por si alguno quiere apagar la cámara. Eh, consentimiento es una de las primeras cosas que, que se aprende en investigación. Entonces, esta es una reunión del ciclo Encuentros en Pandemia y en particular son investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud Humana, que es una parte dentro del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la UBA. Y estaban pensadas tres charlas. La doctora Ruth Stein nos acaba de anunciar que hubo un fallecimiento cercano en su entorno, así que no va a poder venir. Es lamentable la situación en la que estamos trabajando, pero es la que es. Entonces, pedimos disculpas, pero la presentación de la doctora Ruckstein no va a ser hoy. Eh, las investigaciones que vamos a ver entonces son de eh, dos equipos de investigaciones UBACIT, de profesoras de la facultad, que va a presentar ahora la licenciada Marina Leyman. La licenciada Marina Leyman es doctoranda en la Facultad de Psicología de la UBA y se va a encargar de la parte del chat. Todas las consultas que tengan, todas las dudas que les vayan surgiendo, por favor las anoten en el chat. Y ella va a ir recogiendo las preguntas, para después acercárselas a las expositoras al final de la charla. Marina. Bueno, les damos la bienvenida a este ciclo del, del Departamento de Ciencias de la Salud. Vamos a comenzar con la charla de la doctora Mercedes Fernández Liporache y la doctora Juliana Beatriz Tober. La doctora Fernández Fernanda Liporache es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular de la materia Teoría y Técnicas de Exploración Psicológico, módulo 1, Psicométricas, es investigadora principal del CONICET y directora del proyecto UASID, llamado Variables Psicopatológicas y Psicoeducativas en Estudiantes Universitarios, un estudio instrumental y predictivo. Por otro lado, la doctora Stober es doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Estadística para Ciencias de la Salud, también por la Universidad de Buenos Aires, es jefa de Trabajos Prácticos en la materia Teoría y Técnicas de Exploración Psicológico, módulo 1 Psicométricas, es investigadora asistente del CONICET y también es investigadora formada del proyecto UASID, Variables Psicopatológicas y Psicoeducativas en Estudiantes Universitarios un estudio instrumental y predictivo. Vamos ahora entonces a darles acceso para que puedan cargar su presentación. Bien. Eh, lo tengo disabled, Marina. Me dice mensaje de host disabled participant screen sharing. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí va. Perfecto. ¿Se ve? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. En, es mi primera charla en el Instituto, pese a, a que hace muchísimos años que pertenezco a él, creo que 33, eh, y, y bueno, festejo este espacio y, y especialmente la, la iniciativa de Débora que sé que hace muchos años eh, tiene, tiene el interés de fomentar eh, el, digamos, el crecimiento del instituto, la productividad del instituto y especialmente la productividad y el crecimiento de los investigadores jóvenes. ¿no? Así que me parece que eso es, es vital. Eh, así que bueno, lo mío va a ser muy cortito, eh, simplemente una, una introducción de, de la parte más importante que va a presentar Juliana, les pido que si en algún momento algo se interrumpe o demás, me lo avisen como para poder corregir cualquier desviación auditiva o visual que tengamos, y después pasamos a las preguntas. Eh, pero simplemente lo, lo, nuestro, lo mío es, es, es algo así como, como una cuestión muy, muy inicial y, y el protagonismo va a los resultados que, que Juliana va a contarles. Bueno, en relación con nuestro Basit, como, como bien Marina les, les leyó, como ya sabemos, tiene un título muy largo que prácticamente nos deja sin, sin oxígeno, como la mayoría de los proyectos de investigación a los cuales acostumbramos a ponerles títulos muy largos, no sabemos muy bien por qué, pero digamos como, tiene tres patas principales. ¿no? En un punto eh, es eh, el análisis de variables psicoeducativas que influyen en el aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes universitarios, por una razón muy sencilla. Antes trabajábamos también con estudiantes de nivel medio, pero tuvimos que dejarlo porque dejamos de poder acceder a las escuelas hace varios años, eh, por razones diversas, más que nada eh, organizativas de las escuelas mismas. Así que trabajamos con nuestros estudiantes universitarios de toda la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, y variables psicopatológicas que influyen también en el aprendizaje y en la calidad de los aprendizajes y en el rendimiento académico, pero que también obviamente tienen importancia per se, porque bueno se trata de variables psicopatológicas. Y la tercera pata que se centra en los instrumentos, porque somos una cátedra de psicometría, y eh, por supuesto la calidad instrumental para nosotros es eh, vital. Me voy a referir ahora a la arista psicopatológica, que es la que centra esta charla, porque es una... Mesa Clínica, eh, en donde bueno Juliana se va a referir a los criterios A y B para el diagnóstico de trastornos de personalidad, que figuran en la edición quinta, eh, sección tercera del DCM. ¿sí? Nuestra hoja de ruta que trazamos al, al principio digamos de nuestro UACIT, que ya está casi, casi llegando a su fin porque su ejecución termina a fin de, de este año. Eh, fue primero, por supuesto, empaparnos bien en, en cuanto a la complejidad de estos criterios, que ya van a ver ustedes que tienen ciertas vueltas y ciertas cuestiones en relación con su comprensión que, que los hacen bastante más eh, complejos que los, los del DCM anterior, su antecesor, el DCM4. Una vez hecho esto, eh, trasladar esta investigación a población local. Y hacer hincapié en los modelos, en la calidad instrumental, especialmente en, en los indicadores de validez de constructo, porque no solamente eso hace al examen de la calidad de los instrumentos y por lo tanto de los resultados, sino que también, en definitiva, todos los estudios de validez de constructo hacen, de alguna manera, la puesta a prueba de las hipótesis que están eh, integrando esos modelos. ¿no? Entonces, de alguna manera, es una, una doble vía. No solamente validamos resultados instrumentales, sino que también, de alguna manera ponemos a prueba modelos, en este caso el modelo que se presenta para el diagnóstico de trastornos de la personalidad en el dsm 5 Bien, como ustedes saben el dsm 5 fue eh, editado eh, por la American Psychological Association en el año 2013, es decir que ya tiene, tiene una década prácticamente, estamos a punto de cumplir una década y sin embargo en, en nuestro país Seguimos con el DSM-4 en instituciones de atención de la salud mental, cosa que me parece importante de señalar, porque bueno, no nos estamos enterando de las actualizaciones, aunque ya no son tan actuales, y creo que no debe faltar mucho para un DSM-6, pero digo que me parece que es importante señalar esto. Y, y bueno, de alguna manera la, el cambio fundamental que plantea el DSM-5 con respecto al DSM-4 en cuanto a... A los diagnósticos de trastornos de personalidad que hemos de lado los síndromes clínicos, eh, se refiere a que en el dsm 4 se clasificaban los, los trastornos de personalidad de manera categorial, es decir, en, en, en, en, en compartimientos estancos. ¿no? Y esto traía como consecuencia que eh, en la práctica, en la realidad, los trastornos puros prácticamente no existen y entonces la mayoría de las personas diagnosticadas caían en una categoría residual en donde el diagnóstico no estaba demasiado claro. A su vez, en los últimos años se rescata la influencia del modelo de Big Five, que ustedes saben que es un modelo relativamente antiguo, antiguo entre comillas, pero digamos tiene sus años, data de los años 80, Costa y McRae este, desarrollan los, los cinco ejes de la personalidad, es un modelo bastante hegemónico, que tiene características de bottom-up, es decir, es un modelo inductivo, se trabajó con análisis factoriales a partir de, de respuestas que los propios sujetos daban acerca de eh, descripciones, autodescripciones de su personalidad, y se llegó a la formulación de estos cinco ejes que se separaban eh, o, o se juntaban, digamos, a partir de, de procedimientos de factorización. ¿Qué explica la personalidad adaptativa? Estos cinco ejes que seguramente Juliana en algún momento de su exposición va a tocar, están aquí resumidos, digamos, pero de alguna manera lo que intenta el DSM-5, como cambio importante, respecto del DSM-4, es incorporar esta perspectiva de estos cinco ejes, pero no ya desde el lado adaptativo, sino desde el lado desadaptativo. ¿Cómo funcionarían estos cinco ejes estableciendo un continuum entre? aspectos saludables y aspectos enfermos. Entonces, lo que se propone la quinta edición desde 2013 a la fecha es la configuración de un modelo híbrido para los trastornos de personalidad, aclaro, no para los síndromes clínicos, en donde se comparta una visión categorial que es la misma que el de SM4, pero eh, con algunos cambios, no, por supuesto que ahora Juliana va a comentar, pero... Eh, incorporando también la noción de continuo salud-enfermedad. Esto es bastante complejo de pensar, y es bastante complejo de, de, de, de, de asir, no pero, pero digamos que desde el punto de vista teórico es factible. Ahora bien, ¿qué interrogantes plantea el DCM 5 y, y la, su llamada task, task Force en el momento de eh, formular este, este modelo? Bueno, lo que ellos se preguntan es, ¿esto realmente funciona o es, o es algo que en algún momento va a caer porque es insostenible esta, esta formulación de un modelo híbrido. Entonces lo que pide es un fomento de la investigación, y fomentando esta investigación, propone también instrumentos, muchos de ellos Royalty Free, para que utilicemos no solamente los investigadores, sino también los clínicos, eh, para determinar si eventualmente este enfoque realmente es funcional para explicar los comportamientos de las personas con presencia de estos trastornos o no. Y en eso estamos tanto eh, quienes trabajamos en el sector de investigación como quienes eh, muchos están interesados en este modelo desde el lado de la clínica. Entonces, bueno, nuestro UASIT hasta el momento ha trabajado con sintomatología clínica, que por ahora la dejamos de lado, por eso está en azul, porque pertenece a los síndromes clínicos. Ahora sí nos centramos en los trastornos de la personalidad, en los criterios A y B, a los que se va a referir Juli, y eh, los instrumentos para medir estos, estos eh, trastornos de acuerdo con estos criterios, porque recordemos que el, la utilización digamos, de instrumentos que tengan buena calidad técnica, buenas propiedades técnicas, que estén científicamente elaborados y que funcionen en una población con las mismas características eh, adecuadas con que pueden funcionar en otra población de destino, hace que nuestros datos tengan una buena calidad y, por lo tanto, puedan generalizarse con, de, de manera más certera. Es importante hacer énfasis en la calidad instrumental, no solamente porque nosotros somos psicometristas y vivimos de eso, sino porque, en realidad, eh, cuanto mejor mostremos nosotros en nuestras investigaciones que nuestros instrumentos de recolección de datos tienen una buena calidad, obviamente vamos a estar más seguros de la validez de nuestros resultados pero a la vez también eso hace a aportar pruebas acerca de la robustez del modelo, o al contrario, a partir de refutaciones sucesivas, bueno tirar el modelo por la borda y pasar a un nuevo paradigma. Pero digo esto porque me parece especialmente importante para el público joven ¿no? que está aquí, los investigadores que recién comienzan, porque es muy frecuente para nosotros eh, leer en algunos papers, ya no tanto, pero sí cuando nos llegan manuscritos para evaluar, y nosotros somos revisores, somos pares revisores de, de artículos, nos encontramos con que muchas investigaciones incorporan instrumentos psicométricos que no tienen análisis de calidad o tienen análisis muy eh, pobres, digamos, no se refieren a la confiabilidad y nada más, que es un aspecto importante, pero eh, de ninguna manera es el único importante, y hay algunos que son mucho más importantes incluso, y esto hace que el artículo sea criticado, que la investigación sea metodológicamente objetable, porque se pone en duda la validez en definitiva de los resultados, y por lo tanto del modelo que también se estudia. Entonces, de alguna manera, cuando hacemos esta vigilancia de calidad instrumental, también estamos haciendo puestas a prueba de modelos teóricos. Cuestión que no es menor porque implica contribuciones teóricas. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahora hemos trabajado con las propiedades básicas referidas a confiabilidad en todas sus eh, expresiones y eh, en cuanto a distintas me metodologías para determinar la validez y nos faltan trabajos de sensibilidad y especificidad de estos instrumentos que vamos a encarar en los próximos meses. Eh, perspectivas, bueno, hemos trabajado lo que está en azul es las, son las poblaciones con las que ya hemos trabajado Estudiantes universitarios, como les decía antes, población general, ¿por qué universitarios también en este caso? Porque los trastornos de personalidad no se pueden diagnosticar antes de los 18 años, ya Juliana les va a contar por qué y si no lo podemos responder. Y población general, nos falta el acceso a población clínica que como siempre es lo más complicado, especialmente en los trastornos de personalidad porque es la población que menos consulta por estos trastornos, y como siempre nos está faltando la patita aunque en los últimos años se está haciendo hincapié en esto en, en cuanto a bueno, difundir nuestros hallazgos hacia el ámbito de aplicación. En este caso lo estamos haciendo eh, más que nada dirigido al ámbito de investigación, pero eh, a raíz de eso bueno, estamos eh, tratando de, de, de aumentar nuestra difusión al ámbito profesional de, de todos estos resultados, que es la patita que siempre nos, nos está quedando corta por, por todo el trabajo que tenemos en el área de investigación y de docencia, Así que de paso aprovecho para contarles que tenemos un nuevo Instagram recién inaugurado que se llama liporase castro solano que de alguna manera el profesor Castro-solano y yo somos quienes dirigimos los proyectos de investigación que tienen sede en nuestra cátedra, eh, en el Instituto de Investigaciones y este, en, el, en el CONICET, ambos somos investigadores CONICET y dirigimos un, un equipo de trabajo que trabaja en común con, con algunos, algunas... Cuestiones en común y por supuesto siempre con la cuestión de instrumentos. Así que aprovecho para pasar el, la, la publicidad porque va a ser un sitio de difusión de hallazgos para todos los colegas que trabajen en el ámbito de aplicación y de investigación. Bueno, eh, nada más, les agradezco su atención y pasamos a Juliana que les va a contar lo verdaderamente jugoso de todo esto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, bueno, les voy a compartir los materiales. Buenas tardes a todos. Ahí estoy. Eh, ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Genial, menos mal. Bueno, bueno antes que nada, gracias por la posibilidad de, de difundir las investigaciones del equipo que no es sencillo a veces y como dijo Mercedes, es bastante importante ¿no? que no quede solo en la investigación, sino también en la difusión. Eh, bueno, ahí tienen mi mail y tienen nuevamente el Instagram que se utilizará en nombre de Mercedes y Alejandro, que son quienes trabajan estos temas también. Y bueno, voy a hacer una breve reseña inicialmente. Este es el proyecto que ya mencionó Mercedes. Y en la exposición voy a hacer una breve reseña de la propuesta de la sección 3 que ya... Ya Mercedes estuvo anticipando algunas cuestiones y estudios específicamente sobre el criterio A y sobre el criterio B. Bueno, el modelo dimensional de la sección 3 es un modelo alternativo que se plantea para futuras investigaciones. Es decir, eh, bueno, el desapareció en el DSM-5 desaparecieron los ejes y en la sección 2 se mantiene la nosología oficial de diagnósticos de trastornos de personalidad como síndromes clínicos cualitativamente diferentes. En la sección 3 figura esta nueva propuesta dimensional categorial que plantea que los trastornos son variantes desa desadaptativas de rasgos de personalidad normal. Que si bien no es un concepto nuevo, eh, está oficializado para investigar en esta sección 3. Los motivos son algunos de los que ya comentó Men eh, Mercedes, que hay varios cuestionamientos sobre la evidencia empírica en torno a la clasificación de los trastornos en categorías, la división de clústeres, eh, que se detecta una excesiva comorbilidad y a su vez heterogeneidad entre los sujetos de un mismo trastorno, así como también la estabilidad temporal de alguno de ellos. Eh, por, todo esto, por todos estos motivos, en la sección 3 lo que se hace es promover investigaciones para migrar eventualmente, según como sean los resultados que se recolecten, hacia una clasificación eh, como la propuesta en la sección 3 en las futuras ediciones del manual. El otro aspecto novedoso es el énfasis en, en la continuidad entre la normalidad y la patología, que se basa en parte, no totalmente, pero sí en parte en el modelo de los cinco factores, con el objetivo de que toda la información derivada de estos estudios sirva para evaluar todo tipo de pacientes, no solamente aquellos que sean diagnosticados con un trastorno de personalidad. Bueno, aquí hay un breve pantallazo de los criterios diagnósticos de la sección 2 y la sección 3. La sección 2 se mantiene igual que en el DCM4, pero en la sección 3 hay unos cambios que son interesantes. El primero es que como criterio A, se plantea la difusión moderada o grande en el funcionamiento de la personalidad en relación al sí mismo y a los demás. Y como criterio B, la presencia de uno o más rasgos de personalidad patológicos. Luego hay otros cambios, como por ejemplo que sea relativamente inflexible y relativamente estable, en vez de eh, afirmar que sea inflexible y que sea estable en el tiempo. Pero no es el, no es el tema de esta exposición. Bueno, vamos con el criterio A, que es uno de los principales cambios. Se postula una deficiencia moderada o grande en el funcionamiento de la personalidad en dos grandes áreas. Primero en relación al sí mismo, y luego en relación a los vínculos con los demás. A su vez se plantean dos subdivisiones en relación a la identidad y a la autodirección en el sí mismo, y en los aspectos interpersonales, en la empatía e identidad. Entonces, esto un, un es bre una breve reseña, porque lo, se puede leer en el DCM y por ahí muchos ya, ya lo conocen. Y bueno, pasando al criterio B, es el más complejo, también es el más estudiado, es, se, se plantean diversas cuestiones. Por un lado, cinco grandes dominios que se denominan afectividad negativa, indiferencia, antagonismo, desinhibición y psicoticismo, los que se componen de varias facetas de rasgos de personalidad patológica. Algunas se repiten entre los dominios, por ejemplo, afectividad restringida, y otras se encuentran solamente en uno. Eh, a su vez, estos cinco dominios se plantean vinculados al modelo de los cinco factores de distintos modos. El neuroticismo, se la afectividad negativa se vincula al neuroticismo como otra, otra variante del mismo. Por el contrario, indiferencia, antagonismo y desinhibición se postulan como opuestos, o sea, como la versión patológica de las dimensiones de extraversión, afabilidad y responsabilidad, y lo mismo con psicoticismo y apertura a la experiencia, pero como voy a explicar más adelante, este fue un factor que se agregó a último momento y da algunos problemas en los resultados de investigaciones. Bueno, Otra característica, eh, que ya Mercedes les comentó, que es un modelo eh, híbrido. O sea, es dimensional, porque se plantean dimensiones en los criterios A y B, pero sigue siendo categorial. Porque se mantienen varios de los trastornos que están en la sección 2, y desaparecen algunos. Es decir, de los 10 trastornos de personalidad, se mantienen 6. O sea, es dimensional, pero sigue teniendo categorías. Por ejemplo, acá nada más que para... Para ejemplificar los criterios A y B, en la sección 3 se plantean eh, lo que ya mencioné de las divisiones entre el aspecto en relación al sí mismo e interpersonal, con sus diferentes subdivisiones. Hay varias tablas para, para valorar cuál es, cuál es la gravedad de estos aspectos. Y en el criterio B, por ejemplo, para el trastorno antisocial, tenemos que tienen que estar presentes seis o más de algunas de estas facetas, es decir, se mantiene la cantidad categorial que seguía funcionando en versiones anteriores, pero se incluyen estos aspectos dimensionales. Por eso quedó como un híbrido, y si leen los artículos eh, que salieron previos al, a la publicación del DCM, hay todo, hubo todo un debate en relación a cuándo, eh, cuándo postularlo todo como dimensional, como categorial, y fue una solución de compromiso a la que se llegó con este modelo híbrido. Bueno, quería hacer una, antes de ir a los resultados de las investigaciones, voy a comenzar por el criterio A, que en realidad fue el que estudiamos segundo, pero en, para organizarlo lo menciono primero. Hay estudios un poco más dispersos que los realizados con el criterio B en relación al criterio A, que no suelen ponerse de acuerdo en relación a la cantidad de dimensiones que tiene el criterio, porque se postulan en el DCM2, y a su vez se subdividen, sin embargo, en las investigaciones se encuentran dos, uno, cuatro, ocho factores, no, hay, no son muy coincidentes, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante. Por eso decidimos investigar este criterio. Para eso trabajamos... Eh, con 342 adultos de Buenos Aires, con una edad promedio de 40 años, con eh, porcentajes similares según género, e incluimos bastantes instrumentos en la batería. No, tradicionalmente una encuesta sociodemográfica, la escala de funcionamiento de personalidad, que la diseñamos específicamente para este estudio, que incluía 28 ítems que evalúan los aspectos interpersonales y de sí mismo. Ahí hicimos varios estudios psicométricos de evidencias de validez de contenido aparente que no voy a detallar para ir a los resultados estadísticos concretos. También trabajamos con el inventario para trastornos de la personalidad para el DCM5 en su forma breve, que evalúa los cinco dominios del criterio B, el MHC, que evalúa bienestar emocional, psicológico y social, y la versión breve del SCL90, que es el SCL27. Los análisis de datos... Para este primer estudio eh, realizamos un análisis factorial exploratorio en base a las matrices policóricas, utilizando el software Factor, y el análisis paralelo para ver cuántos factores debíamos extraer. Y luego hicimos correlaciones de Pearson entre los puntajes de las escalas que mencionan los instrumentos. Bueno, como resultados, el análisis paralelo nos sugirió dos factores que denominamos interpersonal y sí mismo, eh, y eran acordes a lo que esperábamos según los estudios de juicio experto, eliminamos nada más que dos ítems, el 14 y el 27, así que este tendremos un, unos hallazgos en relación a la división entre interpersonal y sí mismo. Excede la presentación, pero eh, quería comentar que es, es más alta la varianza explicada por el primer factor, por lo cual habría que continuar estudiando también la dimensionalidad, ya que algunos estudios encontraron un, un factor, pero el análisis paralelo nos sugería claramente dos factores. Luego estudiamos las correlaciones entre las eh, dimensiones de lo que es el criterio B y el criterio A, encontrando correlaciones estadísticamente significativas, positivas y fuertes en todos los casos. Lo mismo que con el SCL27, fueron más fuertes, eh, fuertes, me refiero evaluando el tamaño del efecto, en relación a ...a la dimensión de sí mismo, lo que es coherente... ...ya que el SSL 27... En su versión, ...es una versión breve que evalúa sintomatología... Eh, ...percibida principalmente en relación a emociones eh, personales... ...no con vínculo con los demás... ...como Payer tiene algunas dimensiones del SSL 90. Y en relación al bienestar psicológico, social, emocional y total... ...encontramos también correlaciones negativas... ...entre las dos dimensiones del test que diseñamos... Y todas las escalas fueron un poco más eh, bajas que las encontradas de modo positivo con las demás dimensiones, pero son coherentes con lo esperado teóricamente, ya que hay varios autores que postulan el bienestar como opuesto a, a la disfunción en el funcionamiento de la personalidad. Bueno, este fue el primer estudio que hicimos en relación al criterio A, fue el estudio más sencillo. Ahora vamos a pasar a ver unas características de los estudios previos que hay sobre el criterio B y los que realizamos en el equipo. Eh, lo interesante, eh, para empezar con el criterio B, es que eh, se diseñó específicamente un test que, como dijo Mercedes, se liberó la licencia para que todo el mundo pueda utilizarlo y, y fomentar las investigaciones para ver qué pasaba para las futuras ediciones del DCM-5 y es el inventario para trastornos de la personalidad para el DCM. Eh, hay muchas... Hay, Muchas versiones, una abreviada, una breve para informantes externos. Utilizamos la de autorreporte, que cuenta de 220 reactivos, es bastante extenso, pero se evalúan los cinco dominios y las 25 facetas que mencioné antes. No así como sucede con las versiones breves y abreviadas. El, este, este test está bastante estudiado, los resultados suelen ser en la misma dirección, se encuentran... Cinco factores ya sea con análisis factoriales, exploratorios, con algunas variaciones Pero no, no los detallo porque hay mucha información sobre el tema Hay una revisión que tiene unos años pero que eh, incluye muchísimos estudios eh, psicométricos sobre el PIT-5 Otro aspecto que quería mencionar porque es una de las hipótesis principales de, de la sección 3 Es el vínculo con el modelo de los cinco factores las correlaciones ya sea estimadas con el BFI o con el neopir han sido positivas entre afecto negativo y neuroticismo y negativas entre desapeo y extraversión, antagonismo y afabilidad y desinhibición y responsabilidad. Y por último, entre psicoticismo y apertura de la experiencia no se suelen encontrar correlaciones significativas o se encuentran muy muy bajas y positivas. Todo esto es un patrón de de correlaciones que se encuentran en muchísimos estudios, acá solamente reseño algunos, y como no me, no me quiero extender de tiempo, pero si a alguno le interesa el tema, hay unos trabajos muy interesantes que pueden leer sobre la operacionalización de la apertura de la experiencia, o sea, excede el tema, pero, pero son interesantes para entender por qué este factor no se asocia como se espera con psicoticismo, y a su vez, como comenté al inicio, eh, fue un factor que agregaron al final, los estudios previos a la publicación del DCM-5 indicaban que había cuatro factores, pero les empezaron a surgir dudas sobre incluir o no psicoticismo, y se terminó añadiendo, y bueno, es, es justamente el factor que da medio raro en los resultados. Ahora lo vamos a ver que también nos dio así. Y el último tipo de estudios que se realizaron, que es el que nosotros volvimos a, a efectuar, pero con población local, son análisis factoriales conjuntos, con las facetas del PIT-5 y los cinco factores, ya sean medidos con el BFI o con el Neopir. Específicamente son los estudios de DeFrut y Thomas, que fueron los que intentamos eh, replicar. Para este estudio trabajamos con 906 adultos de Buenos Aires, nuevamente con una edad promedio de 40 años y con porcentajes similares según género entre varones y mujeres. Los instrumentos con los que trabajamos fueron nuevamente una encuesta sociodemográfica, el instrumento que mencioné recién, el PIT-5, con los 220 ítems, el Big 5 para evaluar el modelo de los cinco factores, el ssl 90 en su versión extendida, y el GUDAS, que evalúa adaptación en general. Hay muchísimas versiones del GUDAS, usamos la versión abreviada de 12 ítems. Y los análisis de datos en este caso fueron un poco más complejos que los del criterio A, porque lo que hicimos fue incluir eh, para el análisis factorial exploratorio un input con las 25 facetas del PIT-5 y las 5 dimensiones del BFI. Hicimos los análisis eh, nuevamente con, estimando el análisis paralelo, usamos el M+, esta vez, y queríamos saber cuántos factores se podían extraer. Posteriormente a eso, una vez que realizamos el análisis factorial, lo que hicimos fue eh, analizar la congruencia entre las estructuras factoriales informadas por Thomas y de Fruit mediante el software ortosim, que no sé si a no es muy conocido, pero es bastante interesante porque permite comparar la estructura. De una manera, os voy a explicar sencillo, estadística Para que no sea solamente a ojo de decir Se agruparon igual que tal autor Sino que se comparan las cargas factoriales Y la distribución de las variables que se incluyen en el análisis factorial Luego realizamos bueno correlaciones entre el BFI y Las facetas del PIT5 y los dominios Y por último realizamos eh, un análisis de clusters Esto para intentar... Eh, sobrellevar una limitación que es como mencionó Mercedes que tenemos nada más que población general entonces lo que hicimos fue dividir la muestra en dos grupos según el índice de severidad global del SSL 90 y el puntaje total del GUDAS eh, de este modo hicimos un análisis con un grupo que era alta adaptación y baja sintomatología con, versus otro que tenía una baja adaptación y alta sintomatología y en función de eso comparamos después los puntajes de, del PIT 5. Como resultados, eh, inicialmente el análisis paralelo sugirió seis factores, que a veces le sucede a, en varios estudios previos, pero no tenían ningún sentido teórico. Así que optamos por la versión de, de cinco dimensiones, que sí tenía un sentido teórico. El primer factor agrupó afectividad negativa y a neuroticismo con cargas positivas, lo mismo que la habilidad emocional, ansiedad, inseguridad de separación, perseveración y tendencias depresivas. El factor 2, agrupó a desinhibición y responsabilidad con carga negativa, eh, y luego también las facetas de irresponsabilidad, distractibilidad, perfeccionismo rígido o falta de él, que en este caso con carga negativa, como sugiere el DCM. El factor 3 incluyó antagonismo y afabilidad vuelta con cargas negativas, como era de esperarse, y las facetas resaltadas, tendencias a manipular, falsedad, grandiosidad, búsqueda de atención e insensibilidad. Y el 4, indiferencia con extraversión con cargas factoriales negativas, apartamiento y afectividad restringida. Y por último, el factor 5, incluyó psicoticismo y a las tres facetas que están destinadas a, a, a su evaluación, pero no hubo ninguna carga significativa eh, o sea, y superior a .40 en apertura a la experiencia. En resumen, así quedó conformada la estructura factorial del análisis, no incluí los números porque era una tabla muy grande y la verdad era, no se entendía y era antiestético, pero esta es la configuración que coincide en gran parte con los postulados del DCM-5, los postulados teóricos, no 100%, pero realmente en gran parte lo mismo que la, el vínculo con el modelo de los cinco factores. Eh, analizando la congruencia, como les comenté antes, eh, con el software OrtoSim, lo que hicimos fue comparar nuestros resultados con los de investigaciones previas, y fueron similares, considerando el punto de corte de punto 90%, a excepción del factor 2, con el estudio de Thomas pero dio 1.89. Así que casi, casi sobre el punto de corte. Eh, de las correlaciones, solo voy a mencionar algunas, porque también va a ser mucho, sino eh, que son entre los cinco dominios y las, los cinco factores del modelo de los cinco factores. Como era de esperarse, son coherentes con el análisis factorial, porque también se basan en correlaciones y encontramos correlaciones positivas entre neuroticismo y afectividad negativa, y negativas entre los opuestos, como por ejemplo indiferencia, antagonismo con afabilidad, desinhibición con responsabilidad, y en el caso de psicoticismo, al igual que en el exploratorio, de modo coherente, no se encontraron correlaciones significativas. Bueno, y para ir terminando, el último de los análisis, que era una comparación de medias en base a los grupos que conformamos con los clusters, encontramos diferencias estadísticamente significativas en los cinco dominios, y con un tamaño del efecto alto en la mayoría de ellos. Y lo mismo con las facetas, que son muchas para incluirlas todas en la presentación, pero encontramos diferencias estadísticamente significativas, nuevamente con medias mayores para el grupo de baja adaptación y alta sintomatología en 24 de ellas con tamaños del efecto alto en varias la única que no presentó diferencias fue toma de riesgo que también lo encontraron otras investigaciones y una cuestión para tener en cuenta es el diseño del instrumento ya que el PIT-5 tiene eh, de los 220 ítems solo 16 son ítems inversos y de esos 16 6 están en toma de riesgos así que habría que evaluar también un un sesgo en el modo de responder al mismo. Bueno, ahora sí, para finalizar, eh, si bien esto es un aporte local al estudio del modelo alternativo de la sección 3 del DCM-5, una primera aproximación, quedan muchos estudios por hacerse, pero bueno, queremos hacer nuestro pequeño aporte eh, con... con población local. Y los resultados son coherentes con, con investigaciones previas, inclusive en esos aspectos que se desvían del modelo teórico, así que hay una línea bastante marcada en esos resultados. Y como dijo Mercedes, nuestro próximo paso y la limitación de este estudio es que trabajamos con población clínica, con población general, si bien ojalá fuese con clínica, pero trabajamos con población general. Y, y si bien está planteado el modelo para ser utilizado en el continuo de normalidad y patología, sería interesante continuar estudiando con, con sujetos con un diagnóstico específico. Bueno, y la, bueno, las referencias, porque las tenía que poner, las utilizo siempre, por si así quedan grabadas, si alguien las quiere. Y bueno, y muchas gracias por su atención, y nuevamente, muchas gracias por la, la posibilidad de, de compartir nuestras investigaciones en esta mesa. Bueno, vamos a, a continuar ahora entonces con la charla de la doctora Sandra Banotti, que se titula Estatus laboral y deterioro cognitivo en personas con esclerosis múltiple, su influencia en la calidad de vida. La doctora Banotti es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es profesora adjunta interina de la práctica profesional neuropsicología práctica, técnicas de evaluación, y es directora del proyecto UBASIT llamado Estatus Laboral, Rendimiento Cognitivo y Calidad de Vida en Pacientes con Esclerosis Múltiple, Ampliación de la Evaluación de las Funciones Ejecutivas. Bueno, comenzamos entonces. Está muteada Sandra. ¿No? Eh, bueno, muchas gracias por la presentación y como dijeron anteriormente la verdad que es una alegría una excelente idea de Débora de poder compartir nuestros, bueno, lo que, lo que hacemos en la facultad y bueno, en relación también con el hospital porque en general nosotros sí digamos, trabajamos más de, de difundir nuestros datos en congresos de neurología, en congresos de psiquiatría y especialmente en la enfermedad que nos, nos aboca que es la la esclerosis múltiple, así que la verdad que esto para mí fue una gran iniciativa. Eh, bueno, eh, como, como dijeron recién, nosotros estamos llevando un proyecto UBASIT y que se relaciona con personas con esclerosis múltiple, que vamos a hablar un poquito de la enfermedad, pero ya hace muchos años que, que trabajamos en esto, mi tesis doctoral fue justamente de deterioro cognitivo y nos dedicamos principalmente al área de cognición, evaluar las funciones cognitivas. Y bueno, a nivel mundial, y eso también nos llevó, digamos, nos instó a nosotros a también tratar de pensar qué pasa con el deterioro cognitivo, eh, especialmente en el estatus laboral, que nos abocamos muchísimo, bueno, en los dos UBACIR que, que, que tuvimos y ahora en este momento estamos transitando. Y también la calidad de vida, es decir, tratamos que las cuestiones cognitivas no queden eh, más allá de, de, de nuestras evaluaciones clínicas. Entonces cuando nosotros tratamos de, de, digamos, para mostrarles lo que se trata de la enfermedad, un poco, bueno, es una enfermedad para muy pocos este, conocida es poco prevalente en nuestro país, es una enfermedad autoinmune, que afecta principalmente a mujeres, y principalmente en la tercera o cuarta década de la vida, y afortunadamente en la Argentina tenemos poca prevalencia, y como dice ahí, desde 12 a 18 cada 100.000 habitantes, aunque algunos trabajos, con algunas cuestiones metodológicas, lo están tratando de subir a 30, pero en relación a nosotros tenemos aproximadamente entre 12 y 18. América Latina, acercándose al trópico, hay mucha menos cantidad, y un 4 o un 5%, y Estados Unidos, Canadá y Europa eh, tienen un gran porcentaje, entre 80 o 100, cada mil 100, habitantes. Hay una producción muy importante de, de trabajos de investigación en el área. Y en relación al deterioro cognitivo, ahora lo vamos a ver en otro slide, pero la prevalencia es alta, es entre un 40 y un 60%. Nosotros hace muchos años, en el 2002... Hicimos una, un estudio multicéntrico, con, eh, eran aproximadamente 14 provincias del país, y obtuvimos que en nuestro país las personas con, con esclerosis múltiple, aproximadamente el 46% presentaban deterioro cognitivo. Y en otro trabajo que también hicimos en América Latina, un 34%, es decir, que son valores altos para pensar en gente joven. Y cuando hablamos del estatus laboral, eh, que es la gran preocupación nuestra, pero también, como dije antes, a nivel mundial, lo que uno plantea ya no nos importa si las personas están empleadas o desempleadas, sino que a través de, de, digamos, de lo que uno está tratando de investigar es justamente que la persona no llegue a estar desempleada. Eso es como una cuestión cualitativa de, de la escala que nosotros evaluamos. Y otro punto importante es pensar en la calidad de vida y en este sentido hacemos muchos trabajos, en general cuando nosotros hacemos la evaluación clínica del paciente, más allá de evaluar las cuestiones cognitivas, también evaluamos su depresión, su fatiga, evaluamos cómo le impacta en su calidad de vida y también bueno justamente en el empleo y en otras áreas más sociales o emocionales. Y algo que siempre nos parece importante es diferenciar entre la calidad de vida y calidad de vida relacionada a la salud, que lo implica es tratar de percibir los cambios que realiza la persona en cuanto a la enfermedad, la experiencia que tiene la enfermedad, y también este, en la calidad en los cambios en el tratamiento de las personas. Es muy interesante los trabajos en América Latina de Ursúa, eh, un psicólogo chileno que hace muchos trabajos en esto y con él también estuvimos trabajando y compartiendo, porque me parece que de, de América Latina, en español, es una de las personas que más ha trabajado en diferentes patologías. Y bueno, un poco cuando uno plantea el deterioro cognitivo, justo ponemos estas dos mujeres, porque bueno es el, el prototipo de, de los pacientes que nosotros evaluamos y lo que se plantea como funciones cognitivas alteradas son la memoria, tanto sea la memoria verbal y visual, especialmente en su codificación, en sus etapas de codificación, es la fluencia verbal, eh, por la productividad, más de tipo frontal, como decimos nosotros, y algo que es como el goble estándar, como se dice, o lo que más altera a estas personas, es la atención, pero principalmente por la velocidad de procesamiento de la información, es decir, que uno se plantea que estas personas son más lentas en sus procesos cognitivos. Uno lo ve en los test, pero muchas veces cuando hacemos las evaluaciones o cuando charlamos con nuestros pacientes, claramente es lo que se observa. Y otro punto, en menor medida, también se plantea que son las funciones ejecutivas que también están este, alteradas. Y un poco, para hablar un poco de las cuestiones de la enfermedad, yo siempre, cuando doy clases en la facultad, yo creo que esta es una de las enfermedades que más, este, más cuestiones clínicas, sintomatológicas, características tiene, como que el deterioro cognitivo es una cosa más de la enfermedad, es un síntoma más de la enfermedad. Eh, y tiene grandes diferencias, ¿no? Eh, y, y está muy estudiado en cuanto al deterioro cognitivo. Lo digo porque... Para los que no estén en esta área, es decir, siempre se planteaba que esta enfermedad es puramente motora y ya hace muchos años, afortunadamente, se plantea que no, también es, bueno, tiene mucha alteración cognitiva. Hay dos grandes diferencias en las formas clínicas de la enfermedad. Hay una que se plantea que es un alto porcentaje de recaída-remisión, que son las personas que eh, tienen, digamos, eh, un, un alter, se le dice recaída o de brote porque aparece una sintomatología que puede ser un trastorno sensitivo, un trastorno motor, se hace todo un tratamiento de corticoides, hay todo un tratamiento farmacológico y las personas lo vuelven a recuperar. Ahora, afortunadamente, también se plantea que el deterioro cognitivo puede ser estas recaídas. Ahora, cuando hablamos de formas progresivas, ya hablamos de forma con mayor alteración. Y algo que es importante, siempre se planteó que la discapacidad física de las personas, cuanto más alteraciones motoras tenían, más discapacidad física, afortunadamente también se desterró. Y también este, entonces las cuestiones cognitivas, lo, lo enfoco porque uno puede pensar que en el empleo las personas tienen problemas en sus empleos o están digamos este, con desempleadas por cuestiones físicas, en realidad su gran dificultad es la cuestión cognitiva. Otro punto importante que es en estadios incipientes de la enfermedad. La enfermedad puede comenzar en la adolescencia, en muy pocos casos, pero sí también en la niñez, pero como dijimos, especialmente a partir de aproximadamente los 20 años, y se plantea que a partir de esa edad pueden tener deterioro cognitivo. Esto implica que son personas que están estudiando, pero bueno, en este caso nos toca lo elaborar, por eso Quisimos digamos, estudiar esto porque nos parece como muy importante para nuestras, nuestros pacientes. Y otro es la depresión y la fatiga que son desconfundidores del deterioro cognitivo y que además siempre en las investigaciones, en los objetivos, siempre tenemos que incluir a estas dos variables que clínicamente son importantes. Hay muchas más sintomatologías que tienen estos pacientes, pero bueno, son las que más nos remiten a este estudio. Entonces, como dijimos que son los UBASIL, en realidad este fue el primer UBASIL el, el del 2018-2019, eh, fue antes de la pandemia, todos estos pacientes fueron evaluados eh, no en pandemia, y, y algo que es importante es que cuando uno le hace la evaluación y se hace la escala, lo que uno es, aquellas personas que tengan por ejemplo desempleo pero por la enfermedad, no por la situación social del país que hemos vivido en otros años, o porque bueno, es una decisión personal. Entonces a nosotros por un lado nos hizo bueno, entender qué pasa con nuestros pacientes en el estatus laboral, analizarlo con todas estas variables no solo demográficas, sino como dijimos, las, las cuestiones clínicas que son como la discapacidad física, la depresión, la fatiga, también la evolución de la enfermedad, después analizar la relación con este estatus eh, digamos estatus laboral y el deterioro cognitivo, es decir, como claramente impacta relacionarlo con la salud. Y bueno, fue interesante, ahora vamos a ir viendo las pruebas, porque bueno, a la medida que fuimos trabajando, este, adoptando la escala, que era una escala de Estados Unidos y todo, empezamos a descubrir nuevos este, puntos, ¿no? Bueno, se conformó una muestra de 140 pacientes, su de edad media era de 40 años aproximadamente, en el nivel de instrucción es este 14 años y fíjense, como siempre decimos, el 85%, digamos el 60% eran, fem, eran mujeres, tenía un nivel de depresión menor más baja, la fatiga de 4 es fatiga, es decir, la media de la población de las 140 personas tenían fatiga. Tenían nueve años de evolución, y este 271 es interesante, no vamos a entrar en, en el tema del SS, pero es como una escala como, no sé, para los que hacen clínica, el Mental es muy importante para las demencias, para la esclerosis múltiple, esto es muy, muy importante porque marca la discapacidad física, y el 2.1 significa que es poca discapacidad física, es decir, a su vez valora más el deterioro cognitivo que cómo va a implicar en nuestros pacientes. Bueno, cuando evaluamos más o menos los, bueno, los instrumentos que utilizamos son eh, una batería que se llama Vicans y una batería neuropsicológica afortunadamente, son baterías que son del exterior. Vuelvo a decir, Estados Unidos y Europa tienen mucha publicación, tienen mucho estudio en esta patología. Y, bueno, las hemos validado. Después la escala de empleo fue parte del trabajo del UBACIT, lo que estamos realizando. La escala de calidad de vida también, después... Los instrumentos también es evaluar la discapacidad física, la fatiga, este, la depresión, ¿sí? bueno, y el estatus laboral. Y acá un poco me quiero detener, esta es una escala de los Estados Unidos, nosotros trabajamos mucho con este profesor que se llama Ralph Benedict, lo que hicimos es primero una adaptación, es, en realidad no es una escala, sino es una encuesta donde actualmente es este, va a ser a partir de ahora digital, pero hasta hace unos meses usábamos papel, y lo que es interesante es eh, que, bueno además de evaluar por supuesto las cuestiones demográficas, los grados de movilidad del paciente, su estatus laboral, los beneficios por discapacidad, ingresos opcionales, en Estados Unidos no tanto, pero nosotros sí, en general nuestros pacientes no contestan su ingreso, Además es muy difícil que ellos contesten eh, por la situación laboral de los pacientes. Eh, bueno, la descripción del empleo, la conversación acerca de la enfermedad y vieran cuánto nos hemos sorprendido en que los pacientes no comunican su enfermedad a sus empleadores o a sus compañeros de trabajo. Y algo que es muy interesante, que nos hemos sorprendido y que esto hemos aprendido mucho, y tenemos que estudiar mucho y discutir en el grupo es los eventos negativos que tienen las personas, es decir, son los problemas laborales, que finalmente lo que dice la literatura, que estos problemas laborales son los que anteceden, predicen el desempleo. Entonces cuando indagamos en la encuesta, claramente la encuesta trata de indagar esto, como que es esto lo importante, más allá que el paciente esté empleado o desempleado. Y también las adaptaciones laborales, hay una lista de 38 adaptaciones que la persona tiene que contestar si las utiliza no las utiliza, si se las pidió a su empleo o eh, las, las, la, no, las desarrolló por sí, por sí mismo. Y en, También nos hemos la baja calidad, la baja cantidad de adaptaciones que usan los pacientes. Y esta es una escala que se llama Music Wall, muy conocida, se todo, se hizo un, un trabajo ya en el 2008, en el internacional, y participó el grupo hospitaliano, un grupo muy importante de enfermedad. Eh, y bueno, lo interesante de esta escala es que eh, no solamente va. Esto también es importante que, que, que la escala no solamente va bueno calidad de vida en cuanto a las habilidades de, de la vida diaria, pensando en la capacidad física sino que también evalúa cuestiones emocionales como el bienestar psicológico, la relación con amigos, la relación con familiares, la eh, relación con los sistemas de salud, la vida sexual y mental, la capacidad de afrontamiento, la capacidad de rechazo, es decir, que es una escala que trata de cuestiones de sintomatología de la enfermedad y también cuestiones emocionales o más relacionales con el entorno. Entonces, cuando vamos a los resultados, yo, digamos, tal vez no pusimos todos los resultados porque, bueno, uno tiene que acortar, lo que surge cuando en nuestro primer objetivo nos planteamos, bueno, ¿qué sucede con nuestros pacientes? Eh, que nuestro paciente, el está empleado y el 25% está desempleado. Eh, de los, de, digamos, del porcentaje, acá empezamos a hacer como toda una distinción que también discutí con el autor, porque en cuanto se hizo la adaptación y en cuanto empezamos a, a, tomarla a, nuestros, a administrarla a nuestros pacientes, claramente yo, nuestro terrible monotributista, todo el trabajo informal, como todos sabemos, y entonces lo que nosotros intentamos es separar personas de independientes informales y dependientes formales como una característica arbitraria, pero para diferenciar universitarios y con trabajos más estables, pacientes que muchos de nosotros, por ser especialmente del Hospital Ramos Mejía, muy cerquita del hospital, eh, son pacientes que tienen trabajos muy esporádicos o algunos son jardineros o manicuras o masajistas, que son trabajos justamente le pusimos pendientes informales, que es un 25%, que es un... Y lo puse por debajo, porque esto justamente es lo que no se ve, lo que, que por algo decir, no nos queremos quedar en empleados y desempleados, y claramente nuestros pacientes tuvieron eventos negativos laborales, un 26% que tenían más de uno. A estado de cinco que se preguntan y bueno, y con la posibilidad de que las personas puedan este, decir otros eventos negativos. Críticas verbales o reducción de sus responsabilidades fueron los principales. Eh, también fue interesante frente a, digamos, que nos salíamos de la escala en el sentido que tenemos, por ejemplo, eh, personas que les descuentan las horas de trabajo, bueno, en su momento no pandemia, pero en realidad los quitan de la situación de poder, entonces estamos frente a personas universitarias muy formadas, bueno tenemos el caso por ejemplo de una persona que trabaja en, en una eh, comunicación notante, entonces ella se vio retraída en todo su, digamos, en todo su desarrollo profesional, esto sucede mucho, sucede mucho, estos eventos suceden mucho. Y en esto estamos trabajando arduamente de cambiar, porque este es el punto de que ya está estudiado a nivel internacional, que esto va a predecir, como dije antes, el desempleo. Y las otras cuestiones son las adaptaciones laborales, que lo que se dice es que un 51%, por lo menos eso, tres, las más, este, las más este, eh, frecuentes fueron el horario flexible, las instrucciones laborales escritas y accesos a heladeras y hay aire acondicionado, dice no aire acondicionados De lo que nos sorprendemos, de la cantidad, que por ejemplo si lo paramos con la población de los Estados Unidos, muchísimas más este, adaptaciones. Bueno, y acá empezamos a diferenciar, en esta primera parte, las personas que estaban desempleadas y desempleadas. En esta lista, yo se las marque también, como dijeron anteriormente, son este, un poco, digamos, no muy simpáticas. Pero bueno, lo que quisimos mostrar es que entre empleados y desempleados, la gran diferencia está, por un lado, en las cuestiones clínicas, es en la escolaridad de los pacientes y en la destreza manual. Y claramente estamos hablando de esta relación entre el deterioro cognitivo y, y el, el, el empleo. Lo que nosotros observamos, fíjense, que es la atención, la velocidad del... Hay una correlación entre la atención, la velocidad del procesamiento, la memoria verbal y visual, es decir, justamente, y por acá la verbal. Es decir, que justamente es... ...descrita, absolutamente, a nivel internacional y en, nuestras, en nuestros trabajos nacionales, que son las que van a diferenciar a las personas empleadas y a las personas deseadas. Importante, como dijimos, no quedarnos en lo empleado y desempleado, es esto de los eventos negativos y las adaptaciones laborales. Y entonces lo que observamos, fíjense, bueno, vamos a empezar más correctamente, pero esta escala que se llama es un cuestionario de screening que se le hace a los pacientes, donde se, lo que trata es la percepción digamos, autopercepción del deterioro cognitivo. Y fíjense que correlaciona con escolaridad, con la, con la depresión, con la fatiga, con, y todas estas son nuestras baterías cognitivas. Es decir, que el paciente claramente tiene esta percepción y esto se va a reflejar en el deterioro cognitivo. En relación a la marcha, tenemos un poco menos, porque bueno, tenemos mucho, pero se va a relacionar también con todas nuestras cuestiones las horas de trabajo solo con la discapacidad física, es decir, aquellos que tienen más discapacidad física trabajan menos horas, con una gran dificultad que esto les trae, ¿no? por la cuestión laboral y económica. Y además, bueno, vuelvo a los eventos negativos que tanto trabajamos, este, fíjense que se va a correlacionar con la fatiga, con la velocidad del procesamiento, con la memoria verbal y la, mem y la memoria verbal y visual y con la afluencia verbal, es decir, Claramente nuestros pacientes con deterioro cognitivo, que estamos pensando que hay un 40 o un 60%, y que además tienen fatiga, las personas aproximadamente de esclerosis múltiple tienen eh, un 80% pueden tener la presencia de fatiga, van a tener estos eventos negativos en el empleo. En cuanto a las adaptaciones laborales, lo que correlacionó es con la discapacidad física y la marcha. Bueno, y no con el deterioro cognitivo, en esto nos sorprende, que me parece que nosotros pensamos que es una cuestión cultural, además. Bueno, y si nosotros este, hacemos una relación entre la asociación de la escala de empleo y la calidad de vida, volvemos a ver que fíjense, los eventos negativos que antes se relacionaban con la fatiga y el deterioro cognitivo, fíjense que se, correla, se asocia con el bienestar psicológico de la persona, con los síntomas que le produce la enfermedad y con la relación con la familia. Y por el otro lado, la percepción del paciente también se va a relacionar con, que es esta parte, la primera, con mucho, con las actividades de la vida diaria de la persona, el bienestar psicológico, los síntomas, relación con familia y amigos, la vida sexual y sentimental, el afrontamiento y el rechazo. Esto ya lo estamos viendo en todos nuestros trabajos. Es decir, que aquella persona que se percibe que obtiene, digamos, después en nuestras pruebas, de deterioro cognitivo, claramente su calidad de vida está alterada. Y en relación a la marcha, en, digamos, la relación va a ser una alteración, diríamos, en este, las actividades de la vida diaria que no le van a permitir poder hacer todas las que la persona desea. Entonces eso por un lado cuando nosotros diferenciábamos a la escala entre empleados y desempleados y diferentes cualidades de la escala. Después de lo que, oh, digamos, esto como que nos sorprendió en realidad y buscando en la literatura fue que justamente por estas cuestiones de eventos negativos se pueden empezar a diferenciar tres grupos de pacientes, los que serían aquellos pacientes empleados Aquellos pacientes que nosotros, bueno, se llama challenge, y esto está muy trabajado también en la literatura, nosotros llamamos a aquel paciente con pérdida del empleo, con la, el riesgo de pérdida laboral, y aquel la paciente que ya está, este, digamos, ya está eh, desempleado. Y esto es importante porque cuando uno diferencia estos tres grupos, eh, cuando diferenciamos a los pacientes estables, a los desempleados, nuevamente es la educación, la, la, esto sería la velocidad del procesamiento, es decir, la cognición y la educación vuelve a separarnos, los pacientes empleados y desempleados, y algo que nos apareció llamativo, pero que es bueno, esperado también, es la relación entre aquellos pacientes que están estables y aquellos que tienen, pérdida, que tienen la posibilidad de la pérdida laboral son aquellos pacientes con la presencia de depresión. Y bueno, esto es un poco lo que refleja los tres grupos, donde están las diferencias justamente significativas en estos puntos, en la educación, en la, en la depresión, en el dígito símbolo, que es una prueba que evalúa velocidad del procesamiento, y esta prueba evalúa la memoria verbal y es interesante también es cuando uno separa cuando separamos este grupo de 140 pacientes nosotros teníamos 88 pacientes que eran estables de los cual perdón empleados de los cuales algunos este, tenían eh, la inestabilidad laboral y lo que es importante es que por ejemplo en los Estados Unidos donde la persona lo que culturalmente pensamos refleja más su evento negativo eh, se considera que una persona está en la posibilidad, ya por lo menos, generalmente ellos designan más de dos, y nosotros es más de uno, eso es una variación que hicimos nosotros, porque eso nos podía pensar en los pacientes que lo perdían. Bueno, y además también lo que hay que pensar en los pacientes que en relación a los certificados de discapacidad, que no todos lo tienen, pero sí ya se consideran aquellos pacientes desempleados o no. Hay un punto interesante que no lo nombré, que son todos los estudiantes, o bueno, las amas de casa, no, no, no tenemos que llamarlo así, eh, en Estados Unidos no se llama ya así, pero es importante porque también eh, en nuestros pacientes muchas veces o son estudiantes eternos por las dificultades que le altera esto, o son amas de casa que no deciden trabajar, pero en realidad no por una cuestión laboral, sino por una cuestión de la, de la imposibilidad que si las personas estas uno podría indagar un poco más, tal vez uno, digamos, no podrían entrar al sistema laboral. Bueno, para finalizar y plantear en las conclusiones, habíamos dicho que el 62% está empleado, el 25% está desempleado. Eh, ¿le alguien? Lo que es interesante cuando hicimos la relación, vieron que es muy difícil ya hacer la relación de empleo-desempleado, la población eh, estaba con un porcentaje mayor en cuanto a, a las personas en la población general y en Buenos Aires. Y cuando se comparan con otras esclerosis múltiple en otros países, eh, nosotros tenemos menos, pero lo que siempre se observa y lo que está en la bibliografía y lo que hemos este, puesto, por supuesto, eh, en nuestra publicación. Es los problemas metodológicos, porque en muchos de los países hablan de los, de los empleados con empleador, diríamos, este, eh, empleador, eh, digamos, eh, eh, laboral, con todos los derechos que nosotros, digamos, los de relación de dependencia. En la Argentina tenemos un nivel enorme, un porcentaje enorme que estos empleados nosotros no teníamos. Eh, esto a nosotros nos pareció muy importante, el 25% de informales y el 14% por ciento de independientes formales porque esto implica entonces que si estamos con personas de 20 años con baja escolaridad y con deterioro cognitivo eh, bueno hay que trabajar esto para que el paciente no tenga esta gran informalidad en su empleo eh, como dijimos antes la escolaridad, la destreza manual, la cognición van a diferenciar siempre al empleado y desempleado y en cuanto a la fatiga, la cognición, se va a relacionar con eh, los eventos negativos, la discapacidad física y la marcha en las adaptaciones, y esto nos parece importante, como dijimos antes, por el tema de tratar de prevenir el desempleo. Los grupos funcionales es lo que estamos más trabajando, y esto es lo que nos llevó a discutir a todo el grupo todo este tiempo, en cuanto a la educación, el detrido cognitivo y la depresión, los van a separar a estos grupos, y la atención y la memoria visual son los que más afectan, y especialmente cuando estamos hablando de la velocidad del procesamiento. Y bueno, lo, por suerte este año afortunadamente lo hemos publicado en nuestro trabajo en la revista Word, ya está ya está print, como dicen ahí en Cigeva, eh, postprint. Y bueno, ahora estamos con otro trabajo para presentar especialmente eh, las cuestiones estas más de eventos negativos y adaptaciones eh, laborales. Y bueno, eh, seguimos trabajando con las becarias, está la becaria eh, doctoranda María Bárbara Izaguirre, que anda por ahí, ella está trabajando la interferencia cognitiva motora, ya está terminando, complica en el empleo, eh, la becaria María Sol Román comenzó este año y ella va a trabajar la flexibilidad cognitiva y bueno, la tesista Natalia Sufia está trabajando los rasgos de personalidad, así que estaría muy interesante poder compartir este, con el grupo anterior eh, estas cuestiones. Bueno, la idea es esto, es poder, este, me encanta y nos encantó a todo el grupo esta invitación para contarles de nuestros pacientes y todo lo que la psicología hace. Por ahora lo que estamos haciendo es difundiéndolo en, bueno, en nuestros encuentros de esto de eh, congresos eh, digamos, nacionales, que se hace el famoso de neurología en Mar del Plata, en psiquiatría, nosotros tenemos congresos internacionales, y hay uno muy especial que se llama ECRIN, que ahí los difundimos. Y cuando damos charlas, lo que estamos intentando, y a través de dos asociaciones muy importantes que hay en el país, es que los médicos neurólogos, que son los que más contactan. Pacientes puedan empezar a preguntar por el empleo. Lo estamos, no sé si logrando, pero por lo menos esto lo estamos difundiendo mucho para que, bueno, para tratar justamente de, de prevenirlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a las tres oradoras por sus exposiciones tan interesantes y si les parece, abrimos el espacio de preguntas. Sí, Mercedes. Eh, yo tengo una pregunta para Sandra. Eh, me encantó tu exposición. Aparte, me, me desasnó bastante porque yo era una de las personas que ubicaba la esclerosis múltiple como una patología eh, degenerativa desde el punto de vista de la motricidad solamente. Es la primera noticia que tengo acerca del deterioro cognitivo. Recuerdo esta patología haberla estudiado cuando estaba en mi carrera de grado, como, como uno de los temas de, de una materia súper interesante, eh, y en realidad lo que te quería preguntar es algo que dijiste al principio de la exposición, quizás lo dijiste y a mí se me escapó, pero bueno, nada, si no va, va mi pregunta de TOC. Eh, vos comentaste que hay um, una prevalencia mucho más baja en nuestro país, con respecto a países tales como Europa, Estados Unidos, y por lo tanto, obviamente, una proliferación de trabajos mucho mayor en el hemisferio norte que aquí. Eh, cosa que no nos extraña, eso, eso en general sucede en casi todas las áreas. Ahora, en cuanto a la prevalencia del trastorno, mi pregunta es, eh, ¿es un tema de subdiagnóstico o es un tema de... Eh, quizás diferencias geográficas étnicas etcétera no sé la, pre, la, la prevalencia sí. es de la enfermedad tal vez no sé si fui clara la prevalencia de la enfermedad la prevalencia del deterioro cognitivo es en, en todos los países es igual es para aproximadamente entre el 40 y el 60 eso fue muy interesante porque eh, bueno esto comienza en el 91 ese, digamos la, la enfermedad cambió muchísimo, el 91 fue como una explosión con un tal Rao que hace una publicación en la, uh -huh. en la, en la revista Neurology y ahí el mundo dijo, bueno, pasan cosas. Uh -huh. eh, pero la prevalencia es de la enfermedad, ¿no? El de eso entendí, eso ah. entendí. Mi, mi en prevalencia la enfermedad, de... se están sí. hablando de diferentes causas, no se terminan. Una de las principales es cuanto más cercano al trópico, es decir, por una cuestión ambiental. Se está planteando uh -huh. que hay menor. Y es, es, digamos, es, por ejemplo, uno va a Ecuador, este, a todas esas zonas, si hay 4%, 5%. Ahora, uh -huh. por ejemplo, se hicieron, bueno, y, y, y es especialmente a, a, a la raza blanca, y es especialmente, digamos, a capta de Estados Unidos, Canadá y Europa. Especialmente, uh -huh. digamos, tampoco Europa tanto el. Este. Hay muchas, muchas, se está trabajando mucho, hay un doctor que acá, que se llama el neurólogo Jorge Corriere de Fleni, también está, tiene una postura a nivel de parásitos, después este otro, al otro día lo hablamos, otro profesor está hablando de, eh, que es muy impresionante cuando él presenta sus slides, de, digamos, de las radiaciones y las iluminaciones que tiene, él presenta una foto muy impresionante, de, eh, satelital, como estos países donde hay más prevalencia, se ve todo blanco y nosotros nos vemos con unos puntitos y nada más. Pero mucho más que eso no hay. Mucho okay. más hasta ahora no. Es decir, es, eh. Ah, no, y algo que es interesante, ahora ya no, como 15, 20 años, se eh, hizo un estudio en la Patagonia Argentina, en, en, en pacientes que han nacido en la Patagonia. Y tampoco hubo mayor, es la misma prevalencia que la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos la misma prevalencia Chile Ah, o sea, no tenemos diferencias geográficas en cuanto a la distribución. No, no lo tenemos. En su momento, si iba a haber un estudio que me iban a llamar a mí para hacer, era eh, la, digamos, como somos, digamos, venimos de España, de Europa, bueno, yo vine, digamos, mi familia viene de España, digamos, entonces, si iba a ser una cuestión a ver si... Eh, había una cuestión genética y no se trabajó. Okay. No, pero no hay nada así. Lo hasta ahora es cercano al trópico. Digamos. Ok, ok, Buenísimo. Y lo que Buenísimo. sí, como dijiste, es una, eh, es una enfermedad con una farmacología muy cara, pero muy cara, digamos. Por, yeah. Afortunadamente en la Argentina el plan médico obligatorio, las personas tienen, pero entonces, ¿cómo es? En lugares de desarrollados y con mucho dinero es una explosión de trabajos. En cognitivo es una explosión de trabajos. Claro. Pero bueno, la verdad que nosotros creo que con el grupo hacemos mucho y la fa con la facultad hacemos mucho, así que, qué sé yo, estamos contentos, vamos así tratando de, de trabajar en eso. Buenísimo. Te, te agrego una pregunta pequeñita y ya para, para no volver a pedir el turno, así dejo que los demás hagan preguntas. En cuanto al deterioro cognitivo, me imagino que obviamente evolucionará para peor, y ¿hay, hay algún punto de, de, de detenimiento o esto evoluciona? Hacia no, eso es una un... enfermedad muy, es, es una enfermedad totalmente eh, impredecible en el sentido que uno puede tener personas, por eso hablé de la discapacidad física, puede tener personas sí. con 20 años de enfermedad, que eso es lo que se está viendo, tenemos personas de 60 años y no claro. tienen deterioro cognitivo. Tenemos personas que se inician y están perfectas físicamente, que siempre las evaluamos, y tienen deterioro cognitivo. Entonces eso es progresivo. no quiere decir que haya una progresión. Sí, cuando yo hablé de las formas progresivas, ahí sí. Hay un gran cambio. A ver, esta enfermedad, en el 93 comenzó la medicación. Para la ciencia de la salud no es nada en el 93 hoy hay un cambio enorme, enorme, sí, eh, y lo que es muy interesante es que a partir de todos estos años antes, ni para, actualmente sigue igual en realidad, para muchos médicos, no, a mí me han invitado a la charla y me dicen bueno, pero no habla de deterioro cognitivo, bueno, tenemos que hablar, doctor, le digo, si usted habla de una enfermedad de múltiple, yo voy a hablar del cognitivo, ¿eh? qué pasa? Pero lo que es interesante, que ahora eso ya se cambió, y algo muy importante es que es una enfermedad del sistema nervioso central que obviamente va a afectar a la cognición. Y siguen muchos médicos neurólogos, y muy importantes en nuestro país, que siguen como retaseando eso. Ahora por suerte ya no. Algo importante es lo que se llama ahora la falla terapéutica, es decir, los pacientes tienen, tienen como niveles de, de medicación. Y hay niveles que cuando uno... digamos las la slides que presentan los médicos es si la enfermedad es agresiva el medicamento es agresivo entonces, pero ellos van escalando se dice el escalamiento de, la, de los fármacos entonces sí. lo que es interesante que ahora ya muchos médicos, neurólogos consideran a la falla terapéutica el deterioro cognitivo eso nos da a toda la psicología a toda la neuropsicología una impronta enorme que tenemos sí. que estar en los equipos de salud ahora, fíjense lo que es <ríe> la neurología que todavía las cuestiones psiquiátricas, todavía les cuesta. Mm -hmm. Todavía les cuesta pensar que puede ser no solamente por cuestiones exógenas, sino es por cuestiones de la enfermedad. Cuesta mucho. Claro. Por eso eh, estaría muy bueno trabajar con ustedes en cuanto a esto de la personalidad, porque hay cambios. muy eh, Bueno, eso cuesta, pero bueno. lo, lo Sería vamos maravilloso, a... así que bueno, lo podemos charlar encantadísima. Claro, lo, lo claro. que es algo muy interesante también en los pacientes es que ellos, nosotros hacemos talleres, mucha gente, mucha gente ya trabaja en esto, en diferente, y, y la gente ya habla del detalle cognitivo, no como algo, el cuco, lo que no sé, sino, bueno, lo que voy a hacer, lo que puedo hacer, porque sí. vuelvo a decir, yo pongo ese slide de las dos chicas jóvenes porque son esa gente, entonces, como uno... Claro. Sí, sí, claro, claro, claro, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta, y me, me reía por el comentario de Débora, se formó una colaboración, bueno, si, si, si interesa, a nosotros encantadísimos como siempre. Sí, claro. Gracias, le dejo el lugar a, creo que Gabriel está con la mano levantada hace un rato, perdón. Y sí, tenemos una pregunta de, de Gabriel Lombar. Sí, eh, una pregunta para los dos eh, equipos. Eh, a lo, bueno, agradezco las presentaciones eh, que la verdad es que es, es interesante escuchar a, a los, eh, a los eh, investigadores que vienen de otras CTA, de otras orientaciones porque eh, aportan eh, cosas que para quienes hacemos por ejemplo clínica psicoanalítica nos quedan un poco lejos y tenemos algunas eh, opiniones eh, bastante lejanas y eh, entonces es Interesantísimo escuchar eh, otra, otra clínica, otras opciones, otra, otro, otras perspectivas. Respecto a las exposiciones, tengo dos preguntas. Una que de alguna manera ya fue eh, adelantada por Mercedes, que tiene que ver con esta diferencia, eh, la incidencia diferencial entre los países eh, del norte, digamos, son más eh, de, de climas más fríos, sería este. Uh -huh. Y, y los países eh, de clima más tropical, y también a lo mejor de a, dispositivos o formas culturales, laborales, etcétera eh, diferentes, porque eh, me preguntaba por ejemplo hasta qué punto no incidirá el hecho de que en una sociedad donde el, el trabajo es más precario, no es tan estable, eh, es más difícil declarar eh, una enfermedad como crónica como puede ser la esclerosis múltiple, porque implicaría casi lo antes posible desempleo. ¿no? Eh, una pregunta. Este, eh, la, la otra pregunta es si se, si se considera que eh, de, dentro, de las, dentro del área de las enfermedades que pueden algo tener que ver, lo psicosomático, el estrés, eh, ese tipo de factores que lo autoinmune, eh, ese tipo de factores que, que suelen dar cabida, digamos, la intervención del psicólogo en, en un ámbito de enfermedades neurodegenerativas, que en principio son de, de, del área de la neurología, de la, eh, sí, del área neuro, digamos, no psicológica inicialmente. ¿no? Por eso es que el aporte que hace Sandra respecto de, de lo que tiene que ver con lo cognitivo, también este se podría extender a lo que tiene que ver con, con el impacto de las exigencias que vienen de, de lo social, de lo laboral, de lo, del estrés de la vida cotidiana, no sé, ahora con la pandemia, qué pasará, etc. Etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, la pregunta por lo diferencial, que llevo también a la otra pregunta, que, que, que llevo también a la investigación de, que presentaron Mercedes y Juliana, eh, sobre todo por la, porque bueno, exploran un área de la, del DSM5, eh, trabajan sobre un área del DSM5 que no nos es tan próxima, a lo mejor con, con las categorías que usamos más frecuentemente desde la perspectiva de, del, del psicoanálisis, por ejemplo. Eh, y la pregunta es eh, esencialmente, ¿qué es, ¿por qué la resistencia? en Argentina y tal vez en otros países eh, latinos, por decirlo de algún modo, a, al DSM-5. ¿Por qué nos eh, tienden a quedarse con el DSM-4 los eh, colegas, tanto los psicólogos como también los psiquiatras? ¿no? Eh, mi hipótesis, que un poco pongo a, a la discusión, es, es que hay algo que, que tiene que ver con la elaboración del DSM-5, eh, que, que tiene que ver con el, con el alto impacto que va teniendo la psicofarmacología y ahora también otras disciplinas que tienen que ver más con, con lo neuro, con el diagnóstico por, por imágenes, con los estudios neuropsicológicos, eh, un impacto que transforma la, la psiquiatría en un sentido cada vez más eh, ¿Medicalizable o no medicalizable, ¿Punible o no punible sería el otro factor? ¿no? Este, eh, ¿Tratable con psicofármacos o no? Eh, ¿Punible o no? Eh, en ese sentido, bueno, ustedes también al tanto de todos los debates que ha habido dentro de las task force de DSM-5 de y de DSM-4 y todas las batallas de, de Allen Francis y sus eh, colaboradores para detener ciertos avances de DSM-5 sobre, no sé, sobre los niños, sobre ciertas categorías que van siendo algunas incorporadas demasiado ampliamente y otras que van siendo suprimidas. ¿no? Por ejemplo, no figuran más eh, algunos términos caros al psicoanálisis ya no están más. Eh, ni histeria, ni, ni, mm, ni paranoia, existen delusional disorder, paranoia, etcétera Pero eh, tampoco existe más eh, pasiones, etcétera, etcétera No sé cómo impacta esto a nivel de los trastornos de personalidad que estudian específicamente. no ¿Cómo, ¿Cómo impacta la invasión de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas terapéuticas en la reconfiguración de los tipos de, de, de lo, y también de la orientación que eso lleva hacia determinado tipo de tratamientos? Entonces la resistencia de, de pasar al DSM-5, que a su vez ustedes están tratando de, de mejorar, de de llevar más adelante, y si, hay, si ustedes han reflexionado sobre eso y participado de los debates. Eh, bueno, hubo dos preguntas, no sé si Sandra querés ir primero con la... Que no, no, contestá vos así, Seguien con bueno, tema. Si no. Juli, no sé si querés este, desmutearte también y, y vamos entre este las dos. Sánchez. No sabía A ver, Gabriel, eh, hipótesis acerca de por qué, por qué el DSM-5 no está vigente en la práctica cuando está vigente en el resto del planeta, eh, concretamente no está vigente en nuestro país, por lo menos en el nivel de las instituciones de salud públicas y privadas, eh, en los juzgados tampoco está vigente... Uh -huh. Y tampoco está vigente, por ejemplo, para todo lo que es tramitación de certificados de incapacidad, donde muchas veces, según la jurisdicción, hasta se piden diagnósticos por criterios de DSM-2 y DSM-3. Ojo. ¿sí? Uh -huh. Mi hipótesis eh, es mucho más pedestre que la tuya. Me parece que la tuya es más ambiciosa y más intelectual. Eh, a mí me parece que en la Argentina tenemos una... Tradición de investigación que podemos ponernos contentos en cuanto a nuestra institución, en cuanto a que los últimos años, los últimos años me refiero a los treinta y pico últimos años en donde yo me inserté en esta institución después de recibida, eh, pasó de prácticamente la nada a, a, a una prolífica planta de investigadores este, con, con, con mucha producción y muy buena muy buen nivel investigativo, y lo mismo se puede decir del resto del país, este, con diferencias, por supuesto, entre instituciones. Pero me parece que eh, tenemos dificultades en cuanto a eh, la práctica psicológica, ¿no? eh, si bien yo creo que la investigación de todos modos sigue estando atrasada, seguimos estando cola en muchas cosas, porque justamente esa tradición que falta nos, nos va jugando en contra y hace que se atrase, se atrase en muchos aspectos, me parece que también hay una cuestión que tiene que ver con una falta de actualización en cuanto a enterarse de los debates y de las nuevas vigencias. Esto no quiere decir que uno adhiera o no adhiera, critique o no critique, así como nosotros estamos presentando el DSM-5 y presentábamos el DSM-4 hace años y el DSM-3 hace muchos más años, eh, también tenemos muchas críticas para, con, con estas nociologías. Sí pero me parece que tiene que ver más que nada con una cuestión de que, por algún motivo, eh, yo diría de, de, de hasta falta de, de formación en las carreras de grado, eh, hay como una especie de pereza hacia eh, enterarse de resultados de investigaciones. Es sorprendente como muchos alumnos, incluso en el posgrado, no están enterados de la existencia de publicaciones científicas, de que la vía regia para llegar en este momento a los conocimientos eh, mainstream dentro de la psicología, son las revistas científicas con revisión por pares, y que los libros hay que leerlos, por supuesto, pero que digamos que lo último que se está produciendo mientras nosotros estamos hablando, eh, se publica en esos lugares y tiene, y tiene las, las famosas revisiones por pares que, que tanto el público general conoce un poquito de oídas ahora a raíz de, de toda esta cuestión de las vacunas y demás. ¿no? Eh, me parece que por un lado viene por ahí, y por el otro lado, eh, yo creo que, pero es, es, es una cuestión absolutamente pedestre y, y observacional, sin investigación sistemática, que también tenemos un problema muy grande en cuanto a las regulaciones profesionales, eh, en cuanto a, a las reglamentaciones de nuestras leyes, y en cuanto a la formación de colegios profesionales, porque en Cava no tenemos ninguno, en provincia hay uno, pero digamos tampoco es demasiado activo, eh, y en cuanto a las regulaciones de qué cosas se pueden hacer qué cosas no se pueden hacer, y, y cómo nos relacionamos con otras profesiones que muchas veces también invaden nuestras áreas de trabajo. Esto me parece que hace a una confusión general y a una falta de actualización general, y te digo esto porque lo veo digamos, en, en, en colegas, ayer a la noche, eh, pongo un ejemplo absolutamente personal y reciente, ayer a la noche me llamó, un amigo, vecino y colega que tiene tantos años de experiencia como yo, que trabajó siempre en el ámbito aplicado, en el ámbito profesional, para, que, para consultarme una duda acerca de un instrumento que tenía que presentar una pericia, un informe periciar en el día de la fecha, o sea, contrarreloj a las 11 de la noche, y como lo quiero mucho, lo atendí, digamos. ¿no? Eh, y, y lo que me contaba es, es realmente desastroso, se está trabajando, cosa que ya sabemos nosotros, pero bueno... Eh, lo, lo reafirmamos. Estamos trabajando en, en, en condiciones muy malas, no solamente con respecto a los criterios diagnósticos que, que no se debaten, que no llegan, más allá de que uno los tome o no los tome, ¿no? eso es otro tema. Eh, no llegan las novedades, y tampoco llegan las novedades en cuanto a, a, a instrumentos, esto nosotros lo vemos en, en, en la práctica cotidiana, juzgados que piden que se trabaje con instrumentos que no están validados en la Argentina, que no tienen ningún estudio de adaptación en la Argentina y que por lo tanto la calidad de esos datos, como decía yo al principio de la presentación, es por lo menos dudosa, por lo menos dudosa. Y según eso se hacen este, pericias que deciden la imputabilidad o una imputabilidad o que una persona este, reciba o no un beneficio porque obtuvo un accidente laboral y demás, etcétera, etcétera. Parece que en ese sentido vamos a organismos públicos. Se decide si se le da el registro de conducción a una persona porque se le toma un test de vender que no está validado para adultos, que no es adecuado para adultos y cuyo, cuyo, cuyo trabajo de validación es del año 1970 y pico en la ciudad de Nueva York con una muestra de 14 personas. Entonces me parece que hay una falta de regulación en cuanto a estas actividades y, y que también tienen que ver con que a veces no estamos... Eh, y, y es un mea culpa, eh, como, como docente universitaria, que, que llevo ya treinta y pico de años en esto, en cuanto a fomentar la, la idea de, bueno, eh, ayornémonos, leamos y, y, y busquemos evidencia científica de lo que estamos diciendo. Eh, por eso digo que mi hipótesis es más pedestre. En cuanto a los trastornos de personalidad, bueno, sí, son una categoría completamente aparte de los síndromes clínicos, eh, serían el equivalente de lo que los kleinianos llamaban, allá por los años 70-80, las caracteropatías, ¿no? y por eso se diagnostican a partir de los 18 años, porque se considera que a partir de esa edad la personalidad está digamos, más calcificada, afirmada, y, y, y tiene sus últimos momentos de formación y se los considera como trastornos mucho más rígidos, más estables en el tiempo, menos flexibles, como bien decía Juliana, y son los que tienen peor pronóstico con respecto a su evolución, a, su, a las intervenciones terapéuticas, y por lo tanto a, a, a, digamos, eh, también son los que menos consultan, porque además, muchas veces cuentan con, si bien hay sufrimiento, con una egosintonía eh, con la que no cuentan los, los síndromes clínicos que son mucho más egodistónicos, ¿no? Eh, no sé, te, te contesté un montón de cosas porque también dijiste un montón de cosas y otras cosas las debo haber dejado eh, por el camino, pero bueno, la, la farmacología tiene mucho que decir en el área de los trastornos, desde ya que sí, hay muchos que se trabajan con, con intervenciones mixtas, terapéuticas y, y farmacológicas, pero también es cierto que es el, el grupo de trastornos psicológicos que tienen el peor. De los de los pronósticos justamente por su rigidez y por su en general ego sintonía y lo que más lo, los que padecen más son los los de afuera no eh, me hace acordar bastante a lo que a lo que en el psicoanálisis eh, se conoce como perversión ¿no? serían como si, si queremos hacer una, una cuestión de homologación de categorías eh, si bien no está tan, tan desdoblado y demás me parece que podríamos pensarlo quizás por ese lado y estoy sacando un poquito la guitarra en esto que estoy diciendo. Eh, no sé, Juli, pues, si tenés algo para agregar. Eh, sí, así, no, eh, algo mínimo nada más, porque coincido con, con lo que dijo Mercedes. solo agregar que, un, en mi opinión, uno de los problemas también de la desconexión entre la práctica y la investigación es que por el sistema de investigación estamos muchas veces obligados a publicar en inglés para que eso tenga mayor difusión, y eso es una barrera más para que lo los profesionales del ámbito aplicado lo conozcan, porque no necesariamente tienen que manejar todo el vocabulario técnico en otro idioma. Entonces, por eso agradecer la posibilidad de difundir investigaciones, porque eso suma una barrera más a la, a la dificultad de la difusión. Eh, entonces ya es compleja la búsqueda bibliográfica por medio de artículos, como mencionaba Mercedes, que muchas veces no, no saben cómo realizarlo. Eh, que si bien se enseñan varias materias de grado, por ejemplo, no sé, en metodología, en psicométricas también lo vemos, eh, a veces quedan perdidos al momento que uno se recibe. Y después se suma esa barrera de que uno está obligado a que las, las publicaciones tengan cierto impacto, eso eh, dificulta que se difundan, así que creo que son varios los factores que hacen. Eh, en el caso particular de los trastornos de personalidad, hubo ediciones especiales de revistas sobre la elaboración de estos posibles diagnósticos, pero fueron todas en inglés. Eh, eran muy interesantes eh, Los leí hace un par de años estos eh, Y eran interesantes porque se veían todos los intereses Detrás de la elaboración del DCM ya se, se tiraban indirectas entre los autores De un modo muy políticamente mm -hmm. correcto Pero si uno los leía un par de veces Te das cuenta que se estaban matando eh, Hablando un poco más coloquial Entre autores como que sean, tenían intereses creados Para que tal diagnóstico tenga mayor eh, importancia que otros, y cuáles se eliminaban y cuáles no, era súper interesante, pero bueno, eran eh, journals en inglés que quedaron ahí, si uno no sabe que existen o, o no maneja bien el inglés, te, te perdés toda esa información. Y bueno, y como menciona Débora, también hay, tampoco hay una materia de personalidad ahí en el chat, en la carrera, que es un, un problema que hay al momento de, de dictar psicométricas, que bueno, Mercedes, eh, voy a hablar más del tema, que es que hay que explicar algunos temas básicos antes de introducir un test. Como por ejemplo las teorías de inteligencia, teorías de personalidad, antes de poder explicar el, al, al instrumento en sí mismo. Así que es como un. Sí, en la cátedra intentamos y, un poquito, pero. Pienso, no que, interesante, pienso que interesante sería eh, hacer un, un encuentro de trabajo clínico, una especie de Ateneo, eh, donde pudiéramos presentar. Yo atiendo a, a varios, varias, eh, varios y varias. Eh, eh, pacientes o analizantes, depende del estado en que estén, eh, que, que han sido diagnosticados con trastornos de personalidad eh, de alguna de, los, de, de, los, de las clases, que, de los clusters que ustedes han mencionado. Y, y efectivamente, me llama la atención el, esto que señalaban ¿no? ustedes, de la rigidez, no? que hay algo ahí de. De, que, que se diferencia por supuesto de la neurosis y a veces también de, de la psicosis porque no llega uno a poder asir un síntoma y trabajar sobre eso con precisión porque se van por otro lado o se, o se cortan con precisión o sin precisión no importa este, alguna parte del cuerpo o cosas así. Este, y qué interesante sería a lo mejor a armar alguna vez un ateneo interno, digamos, un trabajo interno del instituto, para trabajar con algún material, algún caso suficientemente disfrazado o con sentido, lo que fuere, este, como para poder eh, cotejar qué utilidad encontraríamos para un diagnóstico o para otro diagnóstico o incluso para el mismo diagnóstico, porque evidentemente son, suelen ser casos eh, que requieren de una intervención psicofarmacológica y yo como tengo título de médico puedo a veces dar una medicación, pero prefieren en general eh, derivar a algún colega y trabajar así más en equipo, eh, y, y requieren por supuesto también eh, eh, una cierta interdisciplina, porque son pacientes de una complejidad muchas veces que... Eh, lo mismo pasa con casos de, con, de, de los que presentaba Sandra Banotti, ¿no? que eh, por supuesto que el psicólogo solo no puede... Por más que sea psicoanalista, no puede nada. Pero es interesante eh, que exista también esa perspectiva ¿no? que está señalando fuertemente Sandra. ¿no? Así que me parece que eso me dan ganas de, de, de, hacer, de promover alguna actividad así. Si alguna de ustedes este, se prende para, no sé si para este año, para el año que viene, podemos pensar en hacer un pequeño encuentro de, de trabajo. ¿no? Sí, cómo no. Bueno. Bueno. Aprovecho, antes de darle el lugar a Sandra, una pregunta del chat que dice eh, lo que plantea es si el deterioro cognitivo es mayor en los grupos que desarrollan actividades laborales de menor demanda cognitiva, como pueden ser el caso de operarios o trabajadores o trabajadoras del ámbito doméstico, que los grupos que realizan tareas con mayor demanda cognitiva. Y en segundo lugar, si existe algún tipo de correlación con antecedentes familiares neurológicos como deterioro cognitivo o demencias. Tengo cuatro preguntas, mi memoria de trabajo va a tener que funcionar. <risa> en la primera es... Memoria en... RAM. Entonces, no, bueno, contestando primero las, las últimas, eh, nosotros además estudiamos el nivel socioeconómico de las personas eh, y bueno, lo que se vio se vio como en la población general, aquellas personas con bajos niveles educativos. Realmente tienen menor performance, digamos, más, lo que es interesante, bueno, claro, deterioro cognitivo, y por supuesto tienen eh, toda esta población de los pacientes con, con empleos informales. Eh, no me acuerdo la segunda hora de que preguntaron en el chat. Sí, pues si, si, si había algún tipo de correlación con, entre el deterioro cognitivo en esclerosis múltiple con antecedentes familiares de deterioro cognitivo o demencias. Eh, no con demencia, sí, eh, lo que sí se ve en pocas, eh, en pocas personas, pero que hay herencia familiar de la misma enfermedad. En el hospital tenemos uno, por ejemplo, eh, pero no con demencias. Y en relación a las otras preguntas, eh, en relación a los, digamos, por un lado de la, de la, de la, de la escala de evaluación, lo, lo que fue nuestra investigación es... Eh, eh, comenzamos, bueno, hicimos primero la adaptación de la escala y la adaptación de la escala era para empleados de relación de dependencia. Y ahí cuando hicimos esta, una, una, una adaptación, ahí empezamos a ver que no nos resultaba. Eh, entonces le escribo al autor, este, me acuerdo que hice un mail, mi inglés no es súper, pero entonces me, no se le escribo como dos obras, esto a nosotros no nos resulta y ahí él me contesta, es que no nos está resultando a nosotros tampoco. Entonces, a partir de eso, nosotros es cuando empezamos. Ahora la, la, la, la, la escala es el empleado o su actividad eh, laboral principal. Eso ahora ya hay un cambio que se hizo en la nueva escala. Y nosotros es, bueno, frente a esta situación de las diferentes este, eh, ya podemos decir, características laborales, intuimos y entonces separamos en estos dos grupos: aquel grupo de informales y formales. Y ahora claramente ellos también usan la misma escala, ahora también la vamos a usar en América Latina, así que por supuesto vamos a coordinar ese trabajo donde se ponen las diferentes. Y esto hay un cambio, él me dice que también ahora pasa en Estados Unidos, ¿no? Tampoco. entonces no pero por eso fue los problemas metodológicos, porque en realidad en el, cuando uno va a las publicaciones internacionales enrolan a pacientes que son empleados con relación de dependencia. Entonces por eso nosotros tenemos muy por nosotros en la Argentina... Uno considera empleado, bueno, hay por ahí unas definiciones además de tipo social, donde define que el paciente, la persona, por más que tenga estos empleos informales, es, una, es un paciente empleado. Bueno, como muchos psicólogos, tal vez que estén escuchando, acá, son empleados. Eh, y en relación a la otra, sí, claro, el estrés, lo psicosocial y lo psicosomático afecta mucho. Por eso acá lo, el, el gran problema es eh, las recaídas. Estos pacientes que yo dije que la mayor parte son recaídas, a la que la persona puede tener un problema de sensibilidad, puede tener un problema ocular, puede, digamos, pueden ser cosas leves. Y claro, eh, muchas veces los médicos sospechan eh, si eso no es este, a veces como una pseudo recaída por una cuestión más de tipo emocional. Y en muchos pacientes. Se estima que uno tiene que clasificar una. Una recaída cuando sucede durante 24 horas de manera continua. Es decir, si hay para tratar de ellos, tratar de diferenciar. Y después los pacientes trabajan con muchos psicólogos, psiquiatras. Yo también trabajo en un instituto que se llama INERE, que es Instituto de Neurociencias restaurativas y hay una psicóloga y, un, y una psiquiatra. Sí, es una enfermedad que hay que acompañarla. Vuelvo a decir, eh, todos los grupos, eh, o la mayor parte de los grupos de, hay, en la Argentina hay muchos grupos muy importantes que trabajan con estos pacientes. Eh, entonces trabaja, y las asociaciones, hay una en Palermo y otra en la zona de la provincia de San Martín, que se trabaja mucho con los pacientes, se hacen revistas, este, se hacen muchas charlas, y también los psicólogos trabajan mucho con los pacientes. Los pacientes hablan de esto, que es muy interesante. Algunos no, pero muchos hablan de todas sus dificultades. Muy claramente, emocional, la sí, sí, sí. Hemos hecho, por ejemplo, trabajos de investigación donde queremos ver más la parte cognitiva, entonces excluíamos, por ejemplo, pacientes con depresión y siempre se trata de, bueno, de, de, de, de, como criterio de exclusión, aquellos pacientes que tienen, digamos, mayores dificultades psiquiátricas, ¿no? No, no entran en nuestro, y hay, hay varios que no entran. sí sí Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta antes de cerrar. Eh, yo tengo un comentario para Sandra. Cuando quiera, Sandra, nos comunicamos y hacemos algo de evaluación de personalidad con estos pacientes. Incluso se puede trabajar desde estadios tempranos de diagnóstico de la enfermedad como para este, ir viendo qué, qué, qué variaciones hay si es que se las encuentra. ¿no? Así que bueno, nada, te lo dejo para una charla posterior porque veo que además Matías está con una manito de levantar. ¿Y Matías? Sí, gracias Marina. Eh, bueno, con mucho gusto escuchando a, escuchándolas. Y... Eh, me preguntaba porque de, de mi experiencia en el trabajo en un hospital eh, es cierto que quizá como psicoanalista encontramos, encuentro algunas diferencias metodológicas respecto al dsm pero en el hospital sentía también que es muchas veces la lengua franca que uno puede hablar con otros profesionales se habla en, en términos de dsm 4 o DCM5 y en ese sentido me parece valioso. Y tenía una pregunta para, para la doctora Banotti, que me pareció entender que la presencia del Estado podía ser decisiva respecto a, a, el desarrollo, a, la, a la experiencia de la esclerosis múltiple en cuanto al trabajo. La, eh, la presencia... Del Estado, en el sentido de... Eh, cuando la regulación, el... ah, el estado claro. como gobierno, Cuando, ah. exacto. Sí, está, sí, sí, a eso me refiero. Está bastante. Nosotros estamos tratando de trabajar, que nos cuesta mucho, con una sociedad esta de esclerosis múltiple para trabajar a nivel de, pero si no, no, no se está trabajando. Sí, los pacientes, eh, a ver, tienen defensas en cuanto a sus trabajos que no las desemplean. No, no las pueden desemplear. Pero eh, lo que es interesante que, que esto trabaja un poco es que, a ver, los pacientes en relación de dependencia nos está pasando esto, como dice el comentario de aquella persona, que lo que hacen es, los van quitando de las, de las situaciones de, digamos, de desarrollo laboral. Eh, los ahí, muchos pacientes nos cuentan que, por ejemplo, los ponen en otras, en otras oficinas. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, el independiente, que esto cuando es muy gracioso cuando hablamos con el, el bueno cuando escribimos con el norteamericano, porque es, por ejemplo, no sé tenemos una paciente que era una mujer de unas aproximadamente 50 años, con muchos deterioros cognitivos, ella era veterinaria, tenía su, su, su local, y lo, lo tuvo que vender, porque no lo podía sostener. Ahí el Estado está, bueno, está ausente, claramente. Pero ahí por eso... Lo que uno intenta ver no es si está desempleado, sino qué le está sucediendo a, la, a los pacientes. En general, le pasa esto a los pacientes. Tienen todos estos eventos laborales que hacen que nos sigan. Tenemos un gran ejemplo que siempre damos en los trabajos también. Eh, por ejemplo, hay una persona que tiene problemas motores, no cognitivos, y es gestora. Entonces, no en época de pandemia, pero cuando nos cuenta que no puede bajar a todas las líneas de subte, porque en las estaciones no hay... Este, no hay ascensor. Entonces esto es un evento negativo porque ella o tiene que tomar un taxi o hay trámites que no hace o pierde más tiempo. Pero en relación a tu pregunta, el estado es como cualquier persona con discapacidad, pero no regula nada especial en la esclerosis múltiple. En general, en general los pacientes él lo comenta, digamos, ellos le dicen al empleador, pero otros no, y están re, ellos dicen que están igualmente protegidos. Hablo, por ejemplo, de un paciente que es un empresario, es un director de una empresa importante, él no lo dice, y muchos dicen que no lo dicen porque en realidad empiezan a tener dificultades. Ahora el Estado los protege al, al no desempleo, eso sí, es lo único que por ahora está haciendo. Pero tampoco es uno de los objetivos próximos, ahora cuando tenemos ya más datos de nuestra población. Bueno, Débora, no sé si querés decir unas palabras para cerrar esta edición del ciclo. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Eh, quizás eh, la próxima vez, o quizás cuando esté online, eh, tenga más audiencia, porque me parecieron charlas mucho muy importantes. Muy, contenidos muy importantes, incluso en la formación de grado. Hemos escuchado dos líneas que son conocimientos básicos y útiles, de, incluso dentro de la formación de grado, así que me voy a alegrar mucho que esto esté en YouTube y que tenga la difusión que corresponde. Bueno, les agradecemos a, a las expositoras y a todos los asistentes, y bueno nos vemos en la próxima edición del ciclo. Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Tengan buena semana. Chau. Gracias a todos. Buena semana. Bye. Cuídense mucho. Sí. Hasta luego. Hasta luego.